de producciones El correr rápido y son varios ciclos acelerados parece sábado nombre hombre no dame algo cálido que pueda saborear hasta tu olor hay que olerse mucho para hacer la revolución años pocos son donde está el botón quiero presionar león oh, no no no el botón de la imaginación imaginar un mundo mejor buscarme en él qué papel juego yo el rumbo lo marca el corazón la mente se mece entre la sombra y la razón en el problema está la solución así que buscan tu Interior, y observa a tu alrededor Tú también eres esa planta o ese roedor Todo afecta y parece que no Nada se aprecia pero el dinero es Dios Quiero latir fuera del caparazón Que vibre mi cuerpo como con esta canción La mente resuena, se filtra, me frena Pero ya no quiero más condenas Ni escuchar más teoremas Viene a tormentas y que rema Hace falta más acción directa No es seguir ninguna recta, Es buscar tu propia esencia Y en esa búsqueda pasa la vida No busques una eres tú la luz que más te ilumina, todos somos víctimas, todos tenemos culpa, pero vamos a acabar ya con las disputas, vamos a ver que la realidad no es una y que la verdad no es única, dimensiones paralelas que sí forman una, con un sistema que junto a otros sistemas pertenecen a otros sistemas y a su vez están formados por pequeños sistemas, que están formados por aún más pequeños sistemas, que se organizan y cooperan para luchar a favor de la vida entera, cada especie algo realiza, ¿y tú qué en el día a día que haces por conseguir la alegría, por mover esa energía que vibra alto desde la la semilla pero se trunca cuando un adulto le chilla no estamos preparados ni quiero estarlo que no te confunda el estado trabajar no dignifica si no sirve de algo la mayoría somos esclavos y a ti no te parece raro y ya no sé lo que hago pero la tierra me grita y es un momento desesperado necesita ayuda pero nadie escucha el ruido de la ciudad nos anula la maquinaria no para hasta que haya una caída rotunda pero ya no pienso parar para eso puedo transpirar el Camino es largo porque es la eternidad y yo, no parar. y yo no pienso parar Yo no pienso parar Yo no pienso parar Yo no pienso parar